dos cuadrangulares en el día de hoy de hecho las únicas carreras que anotó el conjunto de los tigres del Licey para apuntarse su segunda victoria de este todos contra todos anderson vimos ya eh, hace una semana que tuviste también dos cuadrangulares en un partido de ambos lados del plato además también habías conectado anteriormente un cuadrangular tu primero de la temporada fue un grand slam que el ritmo del poder y de los cuadrangulares también uh, ha sido mejor. Sí, eh, gracias por la oportunidad. Recuerden que la gloria es de Dios primeramente. Y sí, eh, eh, gracias a Dios, tú sabes, yo estaba eh, yendo mucho a gimnasio y estoy un poco más fuerte y el swing está ahí, las bolas están chocando la maceta y se están yendo. Gracias a Dios icono de este conjunto azul, que te ha tocado vivir buenos momentos, malos momentos como el de la temporada pasada el equipo se reforzó para este todos contra todos, ¿cómo ves esa, esa nueva integración de jugadores y el núcleo que han creado? Muy bien, muy bien, ellos están entusiasmados los muchachos que se integran nuevos mira como vele, gracias a Dios está haciendo su trabajo también, ha dado su hit eh, Roger lo meten a tocar y a batear y ha hecho también el trabajo y los pitchers, gracias a Dios también ha hecho trabajo y yo creo que estamos bien estamos bien, yo, yo pienso que si y nosotros seguimos así, eh, teniendo buen picheo, nosotros más llega lejos. Fuiste claro desde el principio con el asunto de tu contrato en Japón y ya la fecha todo el mundo la sabe. Puede ser que cuando te marches ya el conjunto puede estar clasificado y sentirte bien de que aportaste a esa causa, ¿verdad? Claro, claro. Yo espero que ya cuando yo me vaya podamos ir a las finales. Gracias Anderson y felicidades. Muchas gracias a ti, preciosa. Seguimos con más.